que algo anda mal cuando sale una pantalla azul en la vida real. Pues tan sublime cuando pasa algo así, no ven. Hey guys. Ok, han sido días de flojera para grabar. No recuerdo que era el miércoles, no recuerdo que era el jueves. Y hoy día tenía un tema súper bueno para conversar, pero... Lo yeah. olvidé. Así que voy a ir para la casa nomás y voy a revisar lo que tengo. A ver si se me ocurre algo. Eh, eh, eso eso, eso, eso. El primer departamento que rende en Santiago fue este, o este, sí. o este. Bueno, uno de esos tres no me era el año 2010, acuático. Definitivamente no tengo ninguna historia que una, toda eh, la grabación del miércoles, del jueves. Tengo, mucha, tengo muchas imágenes con un gato que se llama Suflito. Mucho en las y viendo el y, la y, ¿Qué cosa el y por esa razón entonces queremos a... Algo distinto. Me está pasando que me estoy despertando Con eh, una canción en la mente Y sin solamente en la mente No escucharla como en radio ni nada La de 10 Y te has pintado la sonrisa de marfil Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy bueno, hablé de eso. Ah, hubo algo como que quise hacer un chiste sobre que se me habían quedado los lentes y salí sin lentes y era como... era lo peor. Está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. ¿no? Pero no... En verdad no funcionó. Fuimos al cumpleaños de un gran amigo de la Monse, así que ahí fuimos al Bravo de nuevo. Vamos para allá. Acompáñenme. sí, pues obvio. O sea que hay más gente viendo. Sí. Ya en dos días. Dos días. Cambiamos la historia. Me regresan los huesos, güey. Sí, te hay que hacerte friguita. Sí, te eh, o sea, Se cuan, muera, se cuando, muera. Cuando se frío me ve la rodilla. Ah. Así que, pips, pip, feliz cumpleaños. Ah, pero tengo, tengo unos timelapse más o menos. Y eso por lo menos. Ah, y además, está la Mose. ¡Hola, Mose! ¡No! ¿Esto está saliendo fotos? ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Controlamos todo el video! ¡La buena zorra!